Ya se hicieron las doce Te quiero ver Ya tú me conoces Ya se hicieron las doce y te quiero ver Ya tú me conoces, sabes que quiero hacer A mí yo te conozco y sé que quieres también Y está bien, y está bien Sé que con otros has estado Pero como yo ninguno te ha tocado por eso cuando yo te llamo contestas y está bien, está bien Sé que con otros has estado Pero como yo ninguno te ha tocado Por eso cuando yo te llamo contestas y está bien Cada que te llamo no demora en responderme Para decirme que como yo también quieres verme Que te hace falta que te haga mía Y que solo conmigo, con que estoy Fantasías, Éxtasis es lo que tú sientes conmigo Cuando te hace frío siempre buscas mi abrigo Que pase de todo solo quiero contigo Y llegar donde quieres solo yo lo consigo Tú bien sabes que entre todos soy yo, soy yo El único que a ti te da calor Y está bien, sé que con otros has estado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 Mami yo sé que te tiran son varios No te preocupes que yo soy del barrio La gente ya me pide en los escenarios No prestes atención a los comentarios Que contigo yo voy a toa Quiero tenerte a sola en la alcoba Tranquila que nunca te voy a dejar sola Cuando estamos juntos no pasan las horas Oh, ya no pasan las horas yeah, ya no pasan las horas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 y activo, Ey. en la cámara está me lo chino.